Ha actualizado su información de contacto en Skyward Family Access. Necesitará aceptar recibir notificaciones de texto. Use el dispositivo que coincide con el número que acaba de actualizar en Skyward Family Access y texte YES al 67587 recibirá un mensaje de texto de confirmación de School Messenger.